a todos a crear y bienvenidos a un nuevo video de Neutron Photoshop Hoy aprenderemos a combinar dos imágenes en una sola quédate y mira el video Yo tengo abierto Photoshop y entonces nos vamos acá nuevo ponemos nuevo entonces nos va a decir nuevo documento y podemos imprimir acá en la parte de arriba nos va a aparecer imprimir hacemos clic y de ahí nos va a aparecer a cuatro ponemos acá clic y crear ya ahora vamos a nuestra carpeta y seleccionamos con control shift con shift lo seleccionamos y lo pegamos acá listo entonces ya vamos a agrandar la imagen vamos a agrandar que sea grande ya por lo menos ahí podemos enter listo ahora nos va a aparecer otra imagen y lo agrandamos más también ya esto lo podemos po podemos enter esto lo llevamos arriba ya listo hacemos más grande esto listo podemos enter y listo nos queda ahora vamos a poner control r control r y nos va a aparecer estas regletas como una regla ahora esto lo jalamos acá la parte de acá arriba y después acá lo jalamos en la parte de acá abajo ya entonces ponemos clic esto lo llevamos acá arriba esta imagen Listo, ahora esta imagen del cielo azul lo ponemos más abajo. Un poco más abajo. Listo. Listo. Ahora ya está listo. Y el fondo de acá que dice, el lo sacamos el candado. Y como ya no nos sirve, lo lo podemos sacar donde es un tacho de abajo de basura. Y lo damos ya listo. Ahora nos vamos, ponemos letra G o degradado seleccionamos no, primero vamos a seleccionar el donde dice cielo azul ponemos acá nos va a aparecer capa donde vamos a hacer vamos a combinar las dos imágenes ahora nos vamos a nuestro degradado letra G y a partir de acá vamos arriba y listo ya se seleccionó y como vemos, está como un poco comida ahora nos vamos control más y como vemos que acá está como vemos que acá está un poco borroso lo vamos a poner borrador o letra E y vamos a agrandarlo y vamos a hacerlo esto primero vamos a hacerlo un poco más que se note, así que se note esto listo que No tiene que notarse la parte blanca Entonces hacemos esto A ver esto Para, para que se aclare la parte de la imagen Y así nos va quedando nuestro, nuestra imagen Combinada A ver Un poco más Ya nos falta poco Listo Control menos ponemos Control menos como vemos, nos salió un poco a ver, control Z listo control menos listo, oh, casi me nota que está un poco editado. es que vamos vamos más y nos faltan las partes de a ver nos faltan las partes chiquitas nos faltan estas partes que vamos a ponerlo chiquito, listo vamos a pintarlo listo vamos a hacer eso y vamos editando nuestra imagen que cae hermosa y nos va quedando ya falta poco nomás de estas esta parte ya bueno nos queda poco listo listo nos está quedando bien ya listo ahora ponemos control menos ahora nos quedó bien ya como no ya ven que está editado bien ahora vamos a nuestro archivo donde está el granjero Voy a enviar acá el enlace para que puedan descargar estas imágenes Y las hacemos más grande, más grande No importa que esté sin media medio que Porque cuando pones, deseleccionamos, se va a ver bien claro Ponemos ahí, deseleccionamos con editor Y se ve bien, listo Ahora como ya tenemos, miren, ahora está bien terminado Listo, ya combinado las imágenes Y esto, esta imagen Ahora vamos a combinar Imágenes en una sola, vamos a poner el control. Mire, vamos a poner clic derecho y vamos a combinar capas. Listo, ahora salió la imagen en una. Ahora, lo so, so falta. Vamos a guardar la imagen. Esto de esta persona está en PNG que pueden ver en la anterior clase de cómo hacer PNG para que se vuelva transparente. Ponemos JPG para guardar en imagen. Guardamos la imagen. A ver. japonemos ponemos oh, listo ya se guardó y vamos a guardar nuestro archivo listo ya guardamos nuestro archivo y se va a cerrar eh, gracias por todo no se olviden darle like y suscribirse al canal